Antes de comenzar, ¿dónde está mi bata? No la veo, no comenzaré sin mi bata. Creo que. ¿Dónde está? Hueso estuvo frío anoche. Oh. Intenta comer, nene. Come carbohidratos. Estás delgado. Ahora, antes de empezar, Llea pues yo... Carta. Cri... Es verdad, es verdad. Porque en esta función ustedes escriben y yo contesto las preguntas. Así que sin más retrasos... ¿Por qué los enchufes eléctricos siempre tienen dos puntas? Respuesta. Los enchufes eléctricos no siempre tienen dos puntas. Algunos tienen tres. Siguiente pregunta. Oye, oye. Lo que Verónica pregunta es ¿para qué sirven? Ah, pues sirven para conectarlos a la corriente. ¿La siguiente? ¿Podemos darle a Verónica un poco más de información? Bueno, absoelectrónicamente. ¡Enchufes! Adoro los enchufes. De hecho, los colecciono. Este es de una lámpara. Este pertenece a un tostador, niño. Asegúrense de ver el mundo de Big Man. Enchúfense en él. Este enchufe es del productor. Este enchufe... ¿Pero por qué, Big Man? Los enchufes eléctricos tienen al menos dos puntas. Cierto, tienes toda la razón del mundo. Esa es la pregunta. Bueno, es porque... La energía eléctrica fluye en círculo y se necesitan dos extremos o puntas para cerrar el circuito. Oh, ¿Por qué razón la electricidad no se derrama de la toma por todo el suelo? Oh, eso jamás sucedería porque la electricidad no tiene sustancia. Sé que se escucha extraño, pero la electricidad en realidad no es algo que se pueda sostener en las manos o poner en una jarra. La electricidad es un evento. Es cuando algo sucede, como un juego de baloncesto Solo que las reglas son diferentes oh, ¿La electricidad es un juego? Sí Siempre pensé que la electricidad era el primer momento en que Engelbert Humperdin salía al escenario Engelbert no. La electricidad es simplemente el flujo de energía eléctrica a través de un camino continuo El nombre de ese camino es circuito Y se parece mucho a la palabra círculo, círculo. ¿Circuito? El cheque, por favor. ¡Calma, Lester! ¡No es difícil! Bienvenidos al juego de la semana antepasada. Es hora de conocer a los jugadores, los electrones de la Bahía Este. Ustedes, electrones, conocen todas las reglas. Cada uno de ustedes tiene carga eléctrica. Debemos hacer que estas cargas se muevan, ¿cierto? ¡Cierto! Eso es. Hagamos un circuito. Yo seré la batería. Estoy aquí para hacer que sus cargas se muevan. Espero que se conduzcan como conducen la electricidad. ¿Bien? ¡Bien! Bien. Bien. Es hora de que la corriente fluya. Tenemos todos los ingredientes de una confrontación clásica de la semana antepasada. Ah, oh, sí, Big Man. ¿Sabes? En verdad que se siente la electricidad en el aire. Ha llegado la hora de encender la bombilla. Recuerden que el objeto del juego es encender la bombilla del tablero. La batería, que es el chico con un peinado gracioso, es la fuente de poder de este equipo. Él carga a sus compañeros de equipo y excita todos los electrones. Y como en el baloncesto, transmiten energía eléctrica. Esa energía eléctrica circula y cuando el circuito se ha cerrado, la bombilla enciende. ¡Santo Dios! ¿Podríamos verlo de nuevo? Utilizan el truco del circuito. Los electrones transmiten la energía eléctrica de la batería a la bombilla y de regreso. Mientras estén en ese circuito, no hay forma de detenerlos. Sí. Dame una E. Oh, ¡Sí que en verdad encienden la cancha! Muy bien, es hora de desconectar este evento. ¡Oh! Interrumpió el circuito. La luz apagó. ¿Por qué? Porque no hay nadie inmediatamente después para pasar la pelota. Oh, Sabes, es sorprendente. Pero aún no logro entender por qué un enchufe debe tener dos puntas. La razón de que un enchufe tenga dos puntas es para que la energía eléctrica pueda fluir en círculo y haga que las cosas que estén conectadas funcionen. Observen. Hay dos clases de electricidad. La clase de electricidad que recibimos de las baterías se llama corriente directa o CD. Solo circula en una dirección. La electricidad que recibimos en los enchufes se llama corriente alterna o CA. Cambia su dirección muchas veces por segundo, pero ahora no es importante si es CA o CD. Lo que importa es el circuito. Cuando desconectamos el enchufe de la toma o abrimos el interruptor, se interrumpe el circuito y detiene el flujo de la corriente eléctrica. ¿Eh? ¿Vieron? Cuidado cuidado cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Ahora escuchen bien. Cualquier experimento efectuado en su hogar debe supervisarlo un adulto y deben tomarse todas las precauciones necesarias. Todas las indicaciones deben seguirse exactamente y ningún sustituto deberá usarse. Gracias. Por favor, escuchen esto. Nunca, pero nunca, corten un cable eléctrico. ¿Muy bien? ¡Muy bien! ¿Muy bien? ¡Muy bien! ¡Qué obedientes! Este es el mismo tipo de cable que se usa para conectar una lámpara o un tostador. Y como ven, son de hecho dos alambres. Cada uno de estos alambres va a cada una de estas puntas. Así, la corriente eléctrica entra por un lado, al utensilio, y sale por el otro. ¡Babing! ¡Babum! Ahora que terminamos, podemos descansar y prepararnos para la Big Manía. ¡En un momento más! ¡No podrán desclavar lo que viene! Don, no bombillas eléctricas. Sé mucho cómo trabajan las cosas en casa. Sí, lástima que no tengamos casa. Bueno, ¿cómo llamas a esto? El gran exterior. Oh, no importa, que siempre neve aquí. Apaga la televisión, Don, y vayamos afuera a jugar. ¡Ya estamos afuera! Cierto. People